¿Qué tal? Bienvenidos a otro vídeo de mi canal, soy Xavi que vamos a ir con la ganadora de la encuesta, la última encuesta que os hice, a ver qué país queríais que reaccionase en el siguiente vídeo, y fue la ganadora Finlandia, así que vamos allá con el país nórdico, vamos con Finlandia en Eurovisión desde 1961 hasta 2022, vamos allá. Primer año de participación. El fin es que me parece uno de los idiomas más difíciles del mundo. Tripití. Últimos en el 63. Ella canta muy muy bien. En el 64 ya sabéis que no tenemos imagen de vídeo, así que está es la, la fotografía del artista. Últimos de nuevo en el 65. Ese hombre más bello. Playboy. ¡Qué voz más grave y el agudo ese final! <risa> bueno, color... En 68. ¡Qué bella y qué vestido más bonito! Bueno, y nos vamos para Madrid. Castañuelas. <risa> bueno, no suena como una castañuela. Repica, pero no... Para mí que no es castañuela. Me gusta esta variedad de música de Finlandia, porque parece que desde que ganó Lordi se le ha adjudicado que es el país del rock. Y obviamente son muy buenos haciendo rock, pero hay muchos más géneros buenos, y yo los he escuchado en Eurovisión. Y bueno, lo estáis viendo. Sí, tiene una bonita carita bueno, Acabo de ver Dagmer Y este chico me recuerda un poco O Se hombre debe medir dos metros, por lo menos, la ponia. Viendo malas posiciones con buenas canciones. Lo no que con Finlandia no, no ha sido justo nunca un resultado, incluso en la época donde no, no veía el festival, por razones obvias, no había nacido. En los últimos. El reggae, el dancehall de mis géneros favoritos. Ey, esto lo voy a buscar después. ¿Cómo yo? La pierna de los coristas. Cantan todos con el mismo peinado. Bueno, en el 86 seguían con el mismo peluquero. Boulevard, son el grupo que participa anteriormente. Un <risa> <risa> título en italiano. Y me gustaba el sonido. Bueno, últimos. Empate con otro país. Últimos de nuevo, madre mía. Y lo peor es que son canciones que están bien. Oye, a mí esto me gusta. Llama, llama, llama. 93, mi año... Yes. Entramos en el 2000 un tango en Finlandia. Bueno, y serán estos aires de tango argentino, que la verdad que me gustaba muchísimo esta canción. 2005, la verdad que me gustaba muchísimo esta canción y no entiendo cómo no pasó a la final. Bueno, los flamantes ganadores de Finlandia en 2006. Lord con Hard Rock, aleluya uno de los mejores triunfos de, de toda la historia de Eurovisión, por supuesto. Bueno, gracias a ellos, el país se ha convertido en, en el país del rock. Gracias y por desgracia, porque es que, como he dicho al principio del vídeo, hemos adjudicado a Finlandia en un género, y no, hay muchísimos más. Que les va muy bien y son buenísimos, por supuesto. Pero no solo hay rock en Finlandia, eh, en Eurovisión podemos verlo, aunque últimamente todos los géneros de cada año es el mismo, rock. <ríe> en 2007 fue pues rock también. que me gustaba muchísimo Buenísima o sea, ¿cómo queda último esta canción Esta. Esta es de mis favoritas de Finlandia. Me encantó muchísimo. Además, he dicho al principio del vídeo: el finlandés, el finés, me parece un idioma muy difícil, pero muy bonito al escuchar. Esta voz, preciosa. Bueno, y yo creo que la favorita para mí es esta, preciosa. Buenísima, ¿cómo no estuvo en la final esta, este tema? Estás precioso. Bueno, Crista sí, sí. En España la queremos muchísimo. Bueno, esto es épico. y más rock finlandés. Para mí de las mejores candidaturas de Finlandia. Y bueno, en 2015 no se clasificaron con la canción más corta de la historia del festival. Esto, esto me ha dolido mucho. Esto era buenísimo. Pero buenísimo, buenísimo. O sea, y la voz de Sanja. O sea, me encanta la canción. Bueno. O sea, esto... ¿Cómo no estuvo en la final? Norma Jeon. Preciosa. Esa alto. La voz de, de Sebastián no, no me acabo de gustar. Y bueno, el tema, he escuchado muchos mejores de nube. Aún así agradezco mucho que participen artistas conocidos internacionalmente en Eurovisión. Bueno, 2020, año donde se canceló el festival por la pandemia. brutal o sea, vaya temazo como cantan estos chicos saben dar un buen espectáculo de lo mejor de Finlandia sin duda bueno ya lo visteis la puntuación o sea, no sé cuántos puntos se llevaron del Televoto y de Rasmus con Jezebel este año con mucha nostalgia porque esto era un grupo que yo escuchaba en la época Emo. Bueno, mejor me cayó. Bueno y el susto que nos llevamos todos en, en la primera actuación de Finlandia en 2022, cuando explotaron los globos, que nadie sabía lo que había pasado y se escuchó la explosión. Bueno. Fue un poco... un poco surrealista. Nada, hasta aquí Finlandia, en el Festival de Eurovisión. Tengo que decir que me encanta escuchar las canciones en finés, como Tío el Kiela", Como ahora mismo no recuerdo el... El título de la canción, pero... La chica pelirroja del vestido verde. En... Et... Joder, no, me, no recuerdo el título. Lo siento, es que es, es difícil para, para un español eh, recordar palabras en finés. Porque es un idioma totalmente diferente. Bueno, hasta aquí Finlandia, espero que vayan trayendo buenas canciones de rock, como siguen trayendo, pero también que innoven un poquito con, con diferentes géneros. Porque a mí, por, por ejemplo, Norma John me gustó muchísimo, Tjolkiela, que es una canción bastante folk, también me gustó muchísimo. Así que espero ver la calidad que traen en el rock también en otros estilos. Y nada, hasta aquí Finlandia, si os ha gustado el vídeo no olvidéis de suscribiros, voy a ir con otro vídeo... De aquí poquito sobre Estonia, ya que no tengo mucho tiempo para poder grabarlos. Y en nada también lo tendréis en YouTube. Nos vemos. Si os ha gustado el vídeo no olvidéis de suscribiros y darle like al vídeo. Nos vemos.